Eh, bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Eh, qué bueno que hay ya algunos para empezar porque antes de, de recapitular un poco para los que no habían estado en la primera sesión del taller, eh, vamos a hacer como un pequeño resumen y explicación de las actividades y un poco quizá de cómo está, cómo encontrarlas en la plataforma. Eh, entonces, pero lo que queríamos empezar para... Pro Aprovechar el espacio, digamos que no va a ser la sesión como tal, por, por lo mismo de mi accidente, que no, no pude estar estos 15 días he estado en cama, pero este, eh, vamos a aprovechar ahorita este espacio para recapitular un poco el taller, explicar si hay dudas de las actividades, explicar dónde encuentran las actividades y eh, para hacer ahorita inicialmente con todas y todas las que estén participando, eh, digo, estén conectadas, eh, sí nos gustaría mucho eh, escucharles a cada una, cada uno, nos compartan, nos ayuden compartiendo eh, principalmente cuál es la motivación para ustedes no como pues, personas y, y entiendo que están representando eh, algún colectivo, organización y o desde el enfoque que, que es eh, bueno, este espacio de, de comunicación comunitaria que compartieran ¿no? como su principal motivación o como le quieran llamar, no sé, motivación, expectativa, incluso si tienen propuestas, no si tienen alguna propuesta para el día de hoy, pues ya es un tiempo en que varios y varias ya han, pues ya han repasado un poco la plataforma, han visto lo, en qué consiste la propuesta del seminario, no los módulos y el taller. Entonces también si tienen eh, sobre cosas más específicas, pues también que, que nos ayuden ¿no? a, a construir también eh, su participación, pues eso nos ayuda a construir eh, de la mejor manera, pues todo, ¿no? No solo lo logístico-técnico, sino eh, también enfocar más los contenidos quizá. Entonces, pues eso, si quien quiera empezar o aquí como estamos en la lista de cómo nos aparece a Lulú o a mí, <ríe> y compartir eso para, para empezar eh, breve, es, es, es aprovechar este espacio para eso, por favor, a ver quién quiere. Eloisa. Bueno, este, pues la, la motivación eh, de, de, de participar del seminario, creo que tiene que ver con eh, muchas veces hay como, como términos, miradas que, digamos, de repente empiezan a sonar más, este, lo de colonial, eh, varios elementos, digamos, eh, suenan bastante y no siempre siento yo que, que realmente tengo los elementos para entender de qué estamos hablando en cada, en cada como enfoque o mirada o término, ¿no? O sea, eh, de colonial, interseccional, no o sé, sea, como de repente varias eh, palabras que incluso muchas veces se usan como sinónimos y no lo son. Y entonces para mí es como importante de repente también como dar el tiempo de, de un acercamiento más sistemático, ¿no? Este, de poder eh, repasar, por ejemplo, con por ejemplo, Milton, ¿no? que estamos repasando algunos conceptos que sí, digamos, por ahí tenía más, más claros de la universidad y demás, pero entonces cómo enlazar esos conceptos como hegemonía, contra hegemonía, ¿no? o sea, como esos elementos que, o poder de, de Foucault con estas nuevas miradas. ¿no? Entonces creo que son esas dos cosas, una, tener un acercamiento más sistemático y menos este, así como de repetición, ¿no? que luego empezamos a usar las palabras y sabemos que exactamente qué pero por otro lado cómo enlazar también de manera más sistemática es estos nuevos ideas con lo ya aprendido creo que por ahí también voy a hablar no gracias. Okay, entonces... rafa gracias Eloisa. hola eh, buenos días buenas tardes perdón eh, sí a mí me gustaría eh, compartir una reflexión que vengo así como que trabajando, acariciando en eh, tanto que el seminario nos permite eh, revisar nuestra práctica a la luz de lo que estamos pensando eh, entonces en ese sentido a mí me parece que poner en la mesa eh, aportar los elementos que nos permitan analizar nuestra práctica ¿No? Eh, ahora, Lorisa mencionaba a Foucault, ¿no? y el tema del poder, y, y me resuena, me genera me resu eco eh, la reflexión de Milton, de Gabriel, la ocasión anterior, cuando pensábamos justo en eso, ¿no? cómo nuestra práctica comunicativa tiene una, un reflejo en nuestras comunidades, con la gente con quien interactuamos, y que eso nos permite revisar nuestro análisis, nos permite eh, criticarlo, desde luego, y poner los elementos que estamos eh, entendiendo ahí con ustedes ¿no? en el seminario, que nos, fundamentalmente que me permita cuestionarme, ¿no? Si lo que estoy pensando, pues estoy bien, ¿no? o de plano estoy debrayando, ¿no? Eso, eso, con eso quisiera responder un poco la pregunta que se lanza. Eh, no tengo buena señal, por eso no pongo la imagen, eh, pero estoy aquí atento. Gracias. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Sí, sí. ¿Quién sigue en la lista? Tú, Lulu, ¿tienes ahí? No veo quien más levante la mano, pero este, si quieren podemos ir este, conforme. Es que no sé si todo el mundo ve igual en el mismo orden que yo. No, ¿verdad? Eso, eso te preguntaba, si tú dices cómo va el orden o yo, porque yo creo que sí. Ah, ok. Bueno, entonces según como yo veo, bueno, pues estaba primero Rafa, este, Luisa ya pasó, Sofía ahora según yo te veo sigues tú no es que no no está no sé si me escuchó Sofía o Teresita no está porque no sí, yo les escucho me costó sacar bueno yo creo que a mí siempre me sirve para alimentos yo digo que es alimentos para el alma poder tener cada lectura, cada uno de, de las ponencias y poder escuchar luego cada uno lo que piensa yo creo que es como seguir fortaleciendo el trabajo que hago eh, pero de una mirada más amplia como más eh, multicultural también porque eh, los conceptos por ejemplo el fortaleciendo, de saber cómo, cómo lo ven siempre cada mujer, ¿verdad? Eh, diferente y cómo cada una de nosotras vamos aportando a la construcción de nuevos términos y de que estos sean cada día más incluyentes ¿no? Entonces, este, desde la mirada constructora es lo que yo puedo decir que, que tengo en este proceso, participando y también para poder compartir con ustedes. Gracias, Teresita. No sé si ahora, sí Sophie, quieras compartir. Que te veo aquí en la siguiente lista. ¿O oh, ya se fue? Bueno, ¿quién seguía después de... Alguien de Surco? No, es que no logro, no se ve la imagen, pero ¿quién, quién está ahora de, de Surco? Que nos acompaña. Hola, hola, buenas tardes. Este, pues la, la verdad estoy un poco perdido porque eh, no había estado en la reunión anterior, entonces este, no sé qué comentar, pero si me, si me explican un poco la dinámica, puedo compartir Sí, a... claro. No... Ajá. Sí, gracias, no te preocupes, justo eh, eh, estás llegando como al, al principio. Oh. Es, básicamente ahorita lo que están compartiendo es a quién porque están cuál es la motivación de estar dentro de este espacio de examinar? Es. ah sí bueno pues este en, en surco tenemos un área de comunicación donde hacemos pues radio eh, también hacemos un poco de video y queremos también conocer este tipo de temas que, que están en el, en el seminario para orientar el trabajo que hacemos, ¿no? Como comunicadores y en cuanto a las producciones que hacemos, pues nos interesa tener esta perspectiva de colonial que plantea el seminario, no la perspectiva también feminista para darle el sustento, digamos, el sustento... Eh, filosófico o teórico a nuestro trabajo, ¿no? Claro, gracias. Sí, gracias. Eh, Paola. Bueno, no sé si está ahí porque no, no la veo, pero si no me escucha, eh, según yo veo en mi lista, estaría Leonardo. Wendy estaba pidiendo la palabra. Adelante, Wendy. No, ¿te escuchas, eh, Wendy? Creo que tienes el micrófono apagado. Sí, sí, que me estoy haciendo un té en la cocina. Está apagado todo. Eh, bueno, la verdad es que me interesa mucho eh, para tratar de, bueno, por un lado, como decía Eloisa, que me encantó, pues que es cierto, uno luego anda repitiendo ahí como Lora todas las palabras y conceptos sin saber a qué se refieren, eh, y bueno, me parece genial que, que, que lo digamos, eh, porque si sí, uno no se las sabe to todas, obviamente, y segundo, eh, pues para tratar de construir todas esas ideas que tenemos en la cabeza de la comunicación y de la comunicación comunitaria, porque pues estamos trabajando con comunidades, estamos trabajando pues estos temas y, y bueno, obviamente a veces venimos de la producción audiovisual y sí, se nos hace muy fácil decir, opinar o plantear eh, metodologías que puede que estéticamente o que de contenido digamos que se vean más bonitas, pero pues la verdad que eh, no es lo que interesa, al final nada de eso interesa, lo que importa es que la gente pueda realmente expresarse, que se pueda ver ahí en, en todas las producciones, que pueda, que podamos darle voz o que la gente retome su voz, la verdad, porque no es que no la tengan eh, y, y servir de alguna forma eh, a través de la comunicación, pues, de, de un instrumento para las comunidades, y para los pueblos. Entonces, por eso es que me interesa para aprender y aprender de todas ustedes, de todos estos nuevos conceptos y pues, eh, para servir en realidad. Gracias, gracias por ahí, Lulu. ¿Quién tienes? Ah, pues, eh, um, pues quién ha faltado, eh, Leonardo. Hola a todas, todos. Si en algún momento se me pierde la señal es que voy en carretera y voy entrando en un sector donde no tengo mucha recepción, pero estoy muy atento con mis audífonos y mirando así de reojo también algún momento que proyecta en las imágenes pues justo se le fue cuando iba a empezar dice sí te está yendo la señal Leonardo así que este a ver si lo, lo puedes repetir o, o bueno, no sigas. <ríe> no te escuchamos. Creo que ya pasaron todas. O eh, faltó Paola. Eh, es interesante todo lo que han dicho, ¿no? Ah. Al final, eh, desde lograr esos conocimientos en torno a eh, eh, hola. Sí, ya regresaste, regresaste. Sí, es que es un trayectito como de dos kilómetros donde no hay mucha señal eh, no entonces es eso ampliar los conocimientos ¿no? conocer conocerles también que eh, desde nuestra perspectiva aquí cerradita muy local estamos errando en estos procesos de comunicación eh, comunitaria y alternativa acompañamos muchos procesos dentro de, de, del país, en el país. Es aprender, poner un poquito de, de nuestros pocos conocimientos que podemos tener en torno a eso, fortalecer estos procesos comunicativos dentro de poblaciones que han sido históricamente des desposeídas de... de, de, de, de, de, de, de Leo, ya te volvimos a perder otra vez, si quieres en unos, en los siguientes dos kilómetros. Estuve, estuve, hablando, estuve hablando unos 30 segundos, no, ya había terminado, al final es eso, un gustazo estar con ustedes por aquí. Aquí muy pendiente, escuchando. Quizás tenga problemas con la conexión para hablar, pero pendiente, escuchando todo lo que Pues ya pasaron los que estamos, este, Ileana. Ahora sí, si sí. quieres este, comentar. Bueno, Eloísa, ¿querías comentar algo? Perdón, es que yo falto, creo que cuando pasaron lista estaba abriendo la puerta. Entonces, perdón. Este, pero bueno, eh, pues. Yo, eh, como mi motivación y mi, mi interés de, de, por estar acá y participar en el seminario es, pues por un lado, dar continuidad a lo que habíamos venido trabajando ¿no? en seminarios anteriores y con pues con el grupo que se va formando y como ya tenemos, como, pues nos conocemos, tenemos este, como esta experiencia de haber eh, compartido ¿no? nuestras experiencias y este seminario en particular, o que ya es diplomado, me pareció súper pertinente también justo la temática que está abordando, ¿no? porque son, igual como ya había dicho, son como temas que ahorita pues están muy, este, pues muy, muy ahí, ¿no? muy presentes y creo que algo que ha faltado es pensar estas temáticas, estos, estos temas desde la comunicación y creo que se ha empezado a hacer en algunos países, sobre todo ¿no? este, latinoamericanos, en Colombia, en Bolivia, ¿no? de cómo, por ejemplo, descolonizar la comunicación ¿no? y cómo hacer para eh, todos estos, estos procesos este, pues de pensar, ¿no? de relacionar. Eh, estos conceptos tan fuertes y tan relevantes y tan necesarios, importantes, que, están, que estamos pensando ahorita, pero ¿cómo, cómo los vinculamos con la comunicación, ¿no? Y cómo hacemos es, este, este cruce. Y entonces, me, pues creo que es como una oportunidad que además este, estar este, participando entre todas, todos y encontrándonos y compartiendo este espacio que es virtual pero tiene sus ventajas también y me gusta mucho hasta el formato no me gusta mucho que, que sea así este de tiempo y que podamos ir como avanzando este profundizando más en este en cada uno de los este temas y en el intercambio de experiencias eh, que siempre es muy bonito y pues mucho más rico y más cálido vernos en vivo y estar unos cuantos días juntos muy intensos, pero este formato pues también creo que tiene sus, sus ventajas que habría que aprovechar, que, que pues a, a eso a esos estamos. Pues eso sería, muchas gracias. Gracias, Sofía. Este, y, uh, bueno, me gustaría que también nosotros, Lulu, Tona <ríe> y yo compartiéramos un poco. <ríe> para ver por qué estamos aquí ¿no? digo, bueno, más allá, bueno, todo ¿no? o sea, finalmente es el espacio que estamos entonces pues que compartan ¿no? desde su su participación Tienes la mano levantada, Tona estoy Bueno, pues este, pues es como en sí es exactamente por lo mismo que, ha, que, que han estado comentando porque de repente, a partir, bueno, en mi caso personal, a partir de, de, de conocer el trabajo, el pensamiento de, de Enrique Dulce, de repente fue así como una iluminación, y, y de ahí eh, eh, partir a conocer el trabajo de Juan José Bautista, que pues recientemente fallecido, tristemente, porque me pareció realmente sorprendente, y bueno, de ahí ir, ir hilando hacia, hacia todo este pensamiento de la decolonialidad, este, pues sí me dio muchas... Este, como luces para entender cosas que había yo estado como con un malestar de, desde nuestro marco teórico, este, que normalmente pues vamos este, desde los de perspectiva de derechos, desde el género, como que todas estas este, discursos que se van como de cierta manera hilando, repitiendo narrativas que en, muchas veces no nos cuestionamos exactamente su origen o la perspectiva desde la cual se están como repitiendo estos discursos o hacia dónde nos llevan, y de repente, por ejemplo, mucho el trabajo de, de Karina Ochoa y, y, y, y cómo lo enfoca, que, que tiene que ver también con este trabajo de Fanon y lo que nos ha dicho Iliana, que tiene que ver con la colonialidad del ser, del saber. Este, entonces, ahí como que fue, pude entender qué era lo que no me, me había estado... Este, como lo que me había incomodado, ¿no? De, de, de toda esta otra perspectiva que, que, que había yo conocido. Y bueno, desde ahí, pues, justamente, pues, ya este, la pandemia nos, nos trajo este espacio y, pues, es toda una apuesta para, pues, para tratar de, de, de introducir, porque además hay miles de horas en YouTube de todas estas, este... De, de, de todo, cursos y todo, entonces también como ir revisando esos cursos y tratar de sintetizarlos, que bueno, me ha costado mucho, muy, mucho trabajo porque ya los tengo, pero editarlos y todo, este, solo he puesto por ahí el de Juan José Bautista, que si lo pueden revisar está en, en otros materiales de, del módulo, de la sesión del módulo 1, en video, esta es una síntesis de, de, de la perspectiva de Juan José Bautista, este a partir de una conferencia bastante larga, entonces está bastante interesante, pero bueno, es como tratar de compartir estas, este, pues estas nuevas formas de, no bueno, tan nuevas, no, pero, pero los también tienen unos orígenes muy, muy largos y profundos, pero bueno, ya era por más o menos eso. Gracias, <risa> Creo que me toca. Este, pues yo no quiero eh, repetir tanto lo que han dicho, pero me uno indudablemente a lo que la mayoría ha expresado en cuanto a que escuchamos, escuchamos términos y no sabemos luego ni, ni siquiera eh, detenernos a, a pensar eh, si son lo mismo o qué tan diferentes son, y, y entonces. Son discusiones que a veces en algunas partes, cuando se aborda de manera teórica, se escuchan tan complejas, en algunas partes tan difíciles de, de, de bajar, en otras más sencillas, y hay tantos puntos de vista. Y hay giros, y hay giro del giro, y bueno, en fin, entonces, como poner a discusión eh, estos términos, y qué mejor haciéndolo con gente de diferentes partes, con diferentes experiencias y construyéndolo entre todas y todos, pues, pues eso es lo, lo más maravilloso, no solo comprender el contexto, sino construirlo entre, entre todas, ¿no? Entre todos. Entonces, pues eh, al igual que ustedes, pues también estoy con muchas ganas de, y expectativas de aprender todo esto, y quizá la parte que a mí en lo personal me llama más la... La atención es cómo no ver estos fenómenos fuera de nosotras o fuera de nosotros y culpando es el capitalismo o es la modernidad, sino que tanto vivimos cotidianamente, instante a instante, estos pensamientos y los vamos reproduciendo sin pensar. Entonces hacer el ejercicio de cómo, qué significa esto y cómo yo lo estoy reproduciendo, ¿no? Este, pues a mí en lo personal es lo que me, me intriga más, ¿no? Eh, como al interior, cómo yo estoy ejerciendo el poder o cómo yo estoy reproduciendo el machismo, cómo yo estoy reproduciendo o viviendo en la modernidad, ¿no? Entonces, creo que la batalla interna se me hace mucho más fuerte que a veces la exterior, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es mi, mi, mi reflexión personal. Gracias, Lulu. Bueno, yo también les voy a compartir un poco porque estoy acá. Y, y bueno, eh, empezar por, bueno, a ver por dónde empiezo. Eh, bueno, a mí me gusta mucho eh, eh, la propuesta ¿no? de, de trabajo aquí. Es algo en construcción, definitivamente. Eh, porque estoy en la parte pues, que más me gusta en general, en la parte que más he tratado de trabajar de muchas maneras en mi, en mi vida, incluso eh, esta parte de, llamada de, este, de construcción, ¿no? Y que yo siempre le he llamado y, y es como partir más de la libertad, ¿no? De la libertad del ser. Entonces, en ese sentido, bueno... Eh, y los últimos años también he estado, hemos estado construyendo un espacio autofestivo, autónomo, es decir que que finalmente mucho de lo que muchos temas que se van a tocar aquí como la emancipación, la liberación, no que todo esto que si ya han visto los demás módulos pues es es, así se llama ahora, como dicen, giro de colonial, pero bueno, que hay toda una historicidad, ¿no? Y que tiene que ver básicamente, pues, con la, con la libertad, ¿no? Con la libertad de las personas, la libertad de los pueblos. Entonces, eh, me gusta mucho estar del lado donde, por ejemplo, justo en este marco, en este contexto de, de lo que ahora se llama de colonialidad, eh, pues recuperar, ¿no? Recuperar todas estas propuestas que desde América Latina han surgido. Justo para, eh, para partir de la gente, ¿no? de sus necesidades, de sus propuestas, y, y bueno, desde la educación popular, desde la investigación, la acción participativa, eh, desde las propuestas de sujeto social son lo que vamos a trabajar. Me gusta mucho porque eh, tiene sus grandes retos, me gusta porque es construir, ¿no? es construir el conocimiento, a partir de sabernos pensantes, ¿no? de sabernos sujetos, de sabernos este, en esas posibilidades que creo que, que lamentablemente pues sí es algo a, a, pues, a ir tocando piedra y sí a insistir, porque pues como dicen ¿no? las opiniones, lo que han compartido muchas veces este, repetimos muchos discursos, hacemos superanálisis, ¿no? la gente puede entender súper bien a nivel de análisis, el capitalismo, la modernidad, la hegemonía. Sin embargo, eh, creo que eh, eh, tiene que aterrizarse en nuestra práctica, ¿no? Es decir, de, desde nuestra práctica tenemos que generar el conocimiento que ya de por sí tenemos, ¿no? Y que es algo que vamos a estar trabajando en el taller. Y además, cómo enriquecer la teoría, ¿no? Es decir, ¿no? Cómo vamos... Por ahí en alguna sesión oí que decían eh, la pedagogía de la traducción, alguien así mencionó algo. Y, y bueno, en relación a eso, es, es como insistir mucho desde el taller, si le echan ojito, ¿no? Como a los materiales, a lo que vamos a ir viendo. Es, eh, no se trata de cómo todas estas ideas y conceptos las vamos a llevar a las comunidades donde trabajamos o a los espacios comunes, colectivos que trabajamos. Se trata de entender ¿no? como la historicidad de todo, de no lo de ahora como de colonialidad, sino de lo que hay ¿no? en la historia de procesos de liberación contra la dominación, ¿no? que finalmente es como lo, lo, lo así, lo, lo, lo general, ¿no? y con sus matices con sus momentos históricos, con sus procesos de lucha y de liberación muy particulares en cada momento histórico, pero entonces, bueno, la, eh, eh, bueno, eso, no ya me, ya me, ya me combiné mi, mi por qué estoy acá y también un poco lo del taller, ¿no? Pero bueno, finalmente me, me gusta mucho pensar que, que podemos construir, que la gente con la que trabajamos, con la que convivimos, con la que hacemos, incluso lo cotidiano, tenemos muchas posibilidades de vivir en libertad, pero sí es verdad que tenemos que quitarnos, ¿no? O aprender a pensar de otra manera. Eso definitivamente, ¿no? Entonces, por eso... Aparte de estar en la práctica, me gustan estos espacios porque creo que debemos ver este tipo de, de trabajo, no como, y que les invitamos, ¿no? no como algo de, ay, vamos a ver qué nos dicen y, y, y solo, pues, aprender conceptos y aprender esto, ¿no? Precisamente como dicen las compañeras, sino más bien eh, eh, es invitarles a que con todo lo, el contenido, tanto del taller como de los módulos, eh, genere, ¿no? Generemos preguntas, generemos este, propuestas, generemos ideas. Es decir, eh, eh, ahí, ¿no? Entre todos está como, eh, pues eso, ¿no? Ir construyendo un conocimiento a partir de estos cuestionamientos que se hacen, de ir buscando, ¿no? El taller, eh, pues quiere aportar en eso, ¿no? Que las compañeras están mencionando un poco queremos aportar en cómo, cómo entender la realidad, cómo leerla, ¿no? No solo cómo ir a ver. Cómo está el capitalismo y, la, y, y, y decir lo mismo, ¿no? Y analizar lo mismo todo el tiempo, sino eh, cómo entender la realidad, cómo entender lo histórico a través quizá de todo este contenido de los módulos, pero cómo partir de la práctica de cada uno y de los con los que trabajamos, porque si bien todos están, ¿no? Como trabajando con con comunidades, con pueblos, con colectivos, pero sí tenemos que aprender y, y y por eso, eh, pues hablamos de metodología, ¿no? Justamente para, para poder este, desentrañar de mejor manera eh, cómo apuntar a hacer propuestas de transformación real, ¿no? Que puedan aterrizarse en la práctica, tanto en nuestra práctica, la de ustedes como comunicación, ¿no? Como comunicadores y comunicadoras, como en qué mensaje y qué propuesta y qué van, ¿no? porque el medio, pues son medios, ¿no? es un medio para que pues lleven no algo una reflexión un tema entonces eh, en ese sentido el taller pues esperamos no eh, es muy amplio lo, lo metodológico pero pero pues la idea es hacer el ejercicio no ir haciendo un ejercicio más desde nosotros más desde nuestra práctica y que ustedes en el camino que son los que van a tener todo el módulo y todo el taller vayan haciendo esta interpelación quizá a la teoría desde la práctica o, ¿no? este, o un diálogo pero que no se trata y que quede muy claro como de eh, cómo en el taller vamos a ir a conocer cómo está la hegemonía en la comunidad, no, sino cómo desde la, las personas y eso es algo que vamos como a estar haciendo un ejercicio empezando por su práctica, ¿no? cómo desde nosotros mismos nos, tenemos esas posibilidades de crear un mundo diferente, ¿no? Un mundo nuevo, un mundo diferente. ¿Y qué es posible, no? Pero justo necesitamos como tener eh, lo metodológico y claro, mucha disposición porque es una revisión. <risa> eh, no psicológica, va a ser de otro tipo, pero sí, sí pasa mucho, mucho por cuestionarnos también quiénes somos, ¿no? Quiénes somos nosotros y nosotras. Y luego nuestra práctica. Entonces, bueno, este es un poco ya porque estoy y, y un poco el taller eh, no sé lulu si quieras comentar algo o, o me sigo ya más bien hablando como o bueno si alguien quiere comentar algo más bien y aquí alguien escribió y también me gustaría bueno compartirles que creo que Eloisa comparte algo pero si alguien quiere este, compartir algo a, a partir de esto o lulu eh, bueno, eh, sí que quisiéramos escuchar ahí alguna aportación de, de, de Loisa que escribió, pero también darle la palabra a María que se incorporó hace poquito eh, este, ponerte, en, si quieres reiterarle la, la pregunta Eliana para que ella también pues ya sería la última en pasar en esta ronda. María sí. Sí, María, es solo compartir. Ahorita estamos compartiendo por qué estamos en este espacio, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva a estar eh, participando en el espacio del seminario? Uh, bueno, hola, compañeras, compañeros. Este, pues primero, una disculpa por eh, llegar tarde a la, a la reunión. Se le comentaba a Lulu que Estamos en medio de un proceso, este, de un juicio legal de guardia y custodia y hay una orden del juez de hacer videollamadas este, a las 5 en punto, ¿no? Sin falta y si no se hace eso, pues hay multas y, y bueno, tú ves como, un poco como contextualizado con todo esto que hemos estado viendo, de la hegemonía, del poder, de estas estructuras también este, que, que nos atraviesan. Y, y cómo ir eh, cuestionando todo esto, ¿no? Cómo ir cuestionando esto que nos atraviesa, pues como mujeres, como personas. Eh, y bueno, por eso es que llegué eh, tarde, me entré tarde, pero a la pregunta de, de Iliana de por qué estar aquí, este, a mí me pareció súper interesante cuando... Lulu mandó ahí un poco como la propuesta de que se trataba el seminario, A mí me pareció como bien interesante, pues todos estos conceptos que que se han estado discutiendo. Yo sinceramente, pues yo no sé mucho sobre estos conceptos, ¿no? Estoy aprendiendo, me parece maravilloso como ver los videos y aprender y entender de repente, ay, esto es la hegemonía, ¿no? Porque están en los discursos y de repente este, ay, qué será eso, ¿no? y ya como este es el pretexto para este poder aprender aprender mucho sobre sobre estos conceptos y, y bueno sí como un poco la la idea también de estar pues es de intercambiar experiencias eh, recuperar conocimientos también yo creo que eso es como algo importante no no sé eh, eh, eh, eh, Iliana decía este lo de bueno, yo comentaba la primera sesión, creo, lo de, ay, bueno, pensaba yo cómo se traduce todo esto, pero no porque piense que, que tenga que traducir estos conceptos y traerlos a la comunidad. No, más bien era como un ejemplo de, bueno, cómo nos cuestionamos, ¿no? Las cosas que escuchamos, los conceptos, cómo los incorporamos en nuestro lenguaje también y, y, y cómo a partir de incorporar conceptos a veces a nuestro lenguaje nos desconectamos también de otras personas ¿no? Y, y, y, y bueno, como un poco esta idea de pues de cuestionar, de cuestionar lo, lo, lo, que, lo que escuchamos, lo que vemos eh, y, y a mí me gusta mucho como este espacio, ¿no? porque pues, se puede escuchar como una gran diversidad de experiencias, de contextos distintos, porque no es lo mismo estar en una comunidad sotil en Chenaló a estar en una comunidad sotil en Chamula, aunque seamos comunidades toxiles, pues tenemos eh, distintas maneras de, pues de, no, no sé, son distintos los contextos, ¿no? Entonces, esa, este compartir con varias compañeras y compañeros y las reflexiones, pues yo creo que es lo que va a ir enriqueciendo nuestro trabajo y cuestionando también, ¿no? Cuestionando desde qué, desde dónde estamos, desde dónde hablamos y cómo vamos construyendo construyendo o deconstruyendo también prácticas, ¿no? Gracias, María. Sí, pero no lo decía por ti lo de la traducción, ¿eh? No, era más bien porque sí alguien que no me acuerdo, pero porque no he podido ver la sesión pasada. Y, y, y claro, a propósito de lo que tú comentaste aquella vez, ¿no? Que efectivamente sí, sí, no, no se trata de de ver cómo todos estos temas tan complejos los llevamos a la comunidad. No es tan así, ¿no? O sea, sí, si bien hay, hay que generar una reflexión ¿no? y tratar, es, es la propuesta básica que, bueno, y que vamos a ir trabajando, ¿no? Por eso lo digo básica ahorita, es, es justamente eh, nosotros, pues, estamos comprendiendo todo esto, estamos en este grupo analizando, compartiendo y donde trabajamos es donde, eh, donde tenemos que tener esta parte que, que señala, ¿no? Y o que nos ha pasado a muchos. ¿Qué herramientas tenemos para trabajar, ¿no? En nuestros espacios y en nuestras comunidades para hacer propuestas que realmente apunten a esa deconstrucción, esa de descolonización, ¿no? Que no sea el discurso. Que, eh, que, que no sea algo que se informa y se analiza muy bien, sino que sea algo que aunque sea lo mínimo, está, vamos a partir de las necesidades de la gente, de las propuestas. Si ¿Sí me explico, o sea, no es que vamos a ver cómo llevamos este, la, la decolonialidad ¿no? a mi comunidad, sino cómo en mi comunidad los problemas que, que se tienen, por ejemplo, y estoy hablando de donde vivo en la comunidad, eh, tienen de salud, de, de trabajo, ¿no? de, de jóvenes ahora sin escuela y además sin medios de comunicación, sin internet. En fin, ¿cómo en este trabajo que hacemos, colectivo, podemos identificar ¿no? aquellas acciones que además de partir de los sujetos de la comunidad, pues tengan esas posibilidades de transformar esas relaciones de opresión, ¿no? pero él, como dices María no desde el contexto desde las personas desde las lógicas como dices perfectamente no no es igual aunque sean Sotziles Chenaló que que Panteló que no o sea, entonces esa es la idea no eh, por eso ustedes pues tienen un papel activo en el sentido en que eh, pues tienen toda esta parte de análisis no muy importante pues teórico no sobre un repaso grande amplio de lo que sea de, lo, de los que están planteando todas estas propuestas de, de, de, de, de colonialidad. Como dicen, efectivamente hay de chile mole y rajas y de todo, ¿no? Porque sí hay muchas <ríe> vertientes y propuestas. Pero pues la idea es, eh, eh, con todo eso, ir construyendo algo tanto propio para ustedes y su colectivo, ¿no? Así sea, no sé, una, una reflexión concreta que además pudieron eh, traer desde sus comunidades hasta, bueno, o sea, algo, algo que no es que tenga que ser guau, wow, pero sí, sí algo que nos modifique y que nos ayude a decir, ah, bueno, por aquí o así, o identificar, ¿no? Como, pues como decía, eh, como decía ¿no? Algo más metódico, algo más sistemático para, para trabajar y para que realmente nuestro trabajo tenga una incidencia, pues de transformación, no solo de... Y ahí es muy importante algo, ¿no? Bueno, ahorita pues no lo vamos a abordar, va a ser en la sesión que viene y a partir de unos videos, pero sí, sí tiene que ver mucho con, con, sí, definitivamente con nuestra práctica, ¿no? Con nuestra práctica, con el contexto de nuestras prácticas. Eh, muchas veces eh, lo que está pasando, lo que se ve es que eh, llevamos, llevamos ya incluso las problemáticas hechas a nuestras comunidades, ¿no? ya la, las financiadores traen sus problemáticas <risa> y nosotros llevamos y, y que hemos visto en la historia pues que realmente muchos de los programas, proyectos pues no tienen resultados positivos porque, la, porque no parten de la gente, no entonces bueno para recapitular y, y, y, y después ya seguiremos en las siguientes sesiones la parte del taller eh, tratamos de abordar esto, ¿no? Lo, lo metodológico, las propuestas que se han hecho ya de por sí, retomar a estos autores que, vamos, que va a ser la, la actividad que viene, retomarlos para ir, ir construyendo algo que va a ser un ejercicio de sistematización de nuestra práctica. Ahorita estamos como en la introducción, en el planteamiento del taller, de, lo, de los conceptos, de desde dónde propongo este análisis, ¿no? De, de recuperar y de de poner en práctica estas metodologías de investigación de, de facilitación de transformación, ¿no? Que vamos a ir conociendo un poco más en la siguiente sesión. Entonces, bueno, esa eso es en general, ¿no? Eh, la, la invita ahí la invitación es esa que ustedes, pues en la medida que participen así, ¿no? Activamente es que va a terminar de construirse algo porque, pues eh, el espacio está con toda la temática pero todas tenemos que ir tejiendo, ¿no? Te, ir, ir tejiendo, ir llevando lo que ustedes ven en los módulos, quizá con lo que vamos a ir analizando desde su práctica y así ir construyendo, ¿no? como las formas que podemos generar algo, algo pues eh, con, estos, con, con estos principios que vamos a ver, ¿no? con principios y también apostando a la acción, ¿no? como a, a, a aterrizar a la acción, a la actuación de de lo que estamos encontrando en nuestras comunidades. Eh, pues eso es en general. No sé si tienen alguna pregunta o duda. Eh, bueno, aquí la, me llama la primera la atención, la primera pregunta que se me perdió, porque ya vi que hay muchas este, intervenciones en el chat, eh, pero creo que Loisa decía algo así como descolonizar el sonido en el cine <ríe> o sea que porque supongo que porque es gringo ¿no? o quieres, quieres compartir esto Eloisa que pones aquí en el chat vale, sí. vale. Este, lo, lo comenté cuando Sofía este, justo comentó que eh, esto ¿no? de las motivaciones y que como también eh, una otra de las motivaciones que yo por ahí no la comenté ya más personales poder justo reflexionar sobre la propia práctica. Y en la propia práctica, claro, desde la sandía, pues trabajamos por este, formación y producción de, de relatos audiovisuales, ¿no? Entonces, claro que todo esto está súper vigente y, y es muy importante esto, o sea, lo que decíamos, poder identificar exactamente los conceptos de, de qué estamos hablando, qué corrientes, todo esto que, que ya comentamos bastante. Y ya en lo personal, eso esa lo comentaba ya como motivación personal, entre otras cosas que yo hago, soy sonidista, sonidista, digamos, trabajo en radio y en, y en cine. Pero en cine en particular, es justo una de las preguntas que yo me hago, doy clases, entonces con mis alumnos siempre hago esta pregunta. El sonido en el cine, bueno, el cine en general está muy marcado por Hollywood, muy marcado. Estamos acostumbradas y acostumbrados a, a, a consumir ese esquema ¿no? narrativo. Eh, visual, sonoro, de historias, de personajes del gringo. Es así, digamos, tú este, pones Netflix y todas las, digamos, el, no sé, 60, 70% de las, de las películas que están ahí tienen cierto tipo de rostro, cierto tipo de historia, contadas desde un lugar y demás, ¿no? Entonces, claramente podemos pensar cómo decolonizar eh, las narrativas, ¿no? pero también un espacio que aparentemente es muy técnico, como el sonido, y eso es lo que yo justo, la reflexión que yo siempre abro con mis alumnos es, el sonido parece que es algo técnico y que es algo que no tiene política, no o sea que simplemente ponemos soniditos, y en realidad detrás de los sonoros también se construyen representaciones, y estamos muy acostumbrados, ahí es cuando digo el paradigma transformer nos hemos acostumbrado a que el cine tiene que sonar como suenan las películas de Transformers, que es y 40.000 mil sonidos y, y muy fuertes y los graves que te mueven no nos hemos acostumbrado a ese tipo de narrativa sonora y me pregunto podemos pensar en, en descolonizar el sonido también y si es que sí cuáles serían esas narrativas sonoras desde la autonomía desde la dignidad desde los territorios qué implicaría no porque muchas veces y eso además pasa el sonido el, sonido. el cine es claramente, claro que es un espacio de privilegio, ¿no? O sea, desde los cines comunitarios estamos intentando eh, cambiar eso, quiénes narran, desde dónde narran, qué se narra, pero... Eh, eh, sí, exacto, sí, el estruendo. O sea, es, es, es, o sea el paradigma transforma ese, ese paradigma del estruendo, del, del efectismo. Todo tiene que tener su sonidito y todo tiene que brincar. Y me pregunto, ¿qué efectos tiene en nosotras y nosotros? Eh, hace, a, acostumbrarnos a este paradigma sonoro ¿Qué efectos tiene y cómo lo podemos transformar? Porque justamente si el cine está contado en general desde el centro Y en particularmente desde la Ciudad de México Y en particular desde ciertas colonias de la Ciudad de México ¿Qué implica cuando queremos contarlo de, de otra manera? ¿Qué otros sonidos? Eh, a mí me pasa mucho que veo películas sobre Iztapalapa y el sonido, el sonido también es un estereotipo, también todo lo que escuchas en esa película suena a horror, a, no quiero vivir acá, ¿no? O sea, y realmente Iztapalapa solo suena a eso, eh, realmente las comunidades solo suena a lo que los diseñadores sonoros construyen y qué efectos tendrían nosotras y nosotros si abrimos la puerta a otros sonidos, a otras sonidos, bueno, en, en términos generales Entonces, esa es como ya, allá es personal, ¿no? Esa ya no es de la sandía, esa es como mi, mi propia reflexión ni mi propia como interés de, de poder llevar también esta discusión a estos otros espacios de creación y con alumnos de pues, cómo podemos plantear otra forma en algo que aparentemente es muy técnico y aparentemente no está colonizado pero sí pero sí eso era un poco gracias Eloisa sí por ahí completó María lo el sonido no también la imagen la estructura la narrativa y eso pensaba cuando decías no bueno yo no sé mucho de cine decía bueno hay algo colectivo no o sea y tú pues, pones sonido en una obra no en, entonces es, es eso como es todo junto no eh, bueno a mí me llama mucho la atención no la verdad es que es un tema que, que pues dejamos ahí para también para reflexión en las posteriores sesiones porque por ejemplo mmm, eh, yo pienso en que a lo mejor eso te mueve y, y es analizarlo como en lo, en lo más amplio, ¿no? En, en la propuesta del cine en general, ¿no? Y su reproducción o lo Pero, mm, eh, bueno, me estoy pensando en voz alta y es algo que siempre he estado ahí maquinando y pensando estas cuestiones, ¿no? A lo mejor es el tema de la descolonización, eh, para poder llevar a cabo quizá prácticas que, que realmente puedan como, pues sí, transformar la vida, hay que identificar las opresiones, ¿no? La, la dominación en sí. Entonces, eh, me parece, pues sí, ¿no? Muy correcto, como de repente analizar, bueno, ¿qué tenemos? Eh, de, de la cultura que no queremos, o de la cultura ajena, o de lo que nos ha permeado mucho y nos ha querido definir, como es la visión gringa del ser, o del cine, o de formas, ¿no? En fin, eh, y eso, bueno, pues no acabaríamos en una listota, ¿no? O sea, es como hacer eh, un, todo un recuento de a lo mejor lo que tenemos, ¿no? Y, y para no perdernos en ese laberinto que siento que, que mucho tiempo de repente es un laberinto muy grande el tema eh, que incluso llegué a conocer desde que llego a Oaxaca no qué es y qué no es propio qué es y qué no, ¿no? como eh, sí es importante porque lo cultural definitivamente que, que, que es central en nuestra forma de liberación o de descolonización no si no entendemos nuestra nuestra, no, no entendemos quiénes somos, quiénes son nosotros y no identificamos esta dinámica que, que les planteaba yo a, en la primera sesión, pues va a ser muy complicado realmente este, que de este análisis o de esta reflexión lleguemos a algo aterrizado, ¿no? Entonces creo que para, para este tipo de, de cuestionamientos muy valiosos nos dan pauta como para profundizar más ¿no? en el camino justamente, eh, porque no solo es el sonido, no es todo un contexto, es toda una, eh, algo más completo, ¿no? Y, y no verlo como por partes y en ese sentido, bueno, sería como ir llevando el análisis, ¿no? A profundizar y a lo mejor no solo quedarnos ¿no? como en la parte, porque, porque es muy complicado, ¿no? Es como lo que, quere, que se quiere hacer ahora. Para mí el Estado pues es el ya de plano el que, es el ejecutor de lo que viene siendo toda la, toda la historia de colonización, ¿no? Pero, pues, eso, ¿no? Si, tiene, si se analiza por partes, pues vamos haciendo quizá cambios o quizá no. Entonces, bueno, esa, esa reflexión que haces es que todos podemos tener en nuestro trabajo, pues es seguir la profundidad, ¿no? Creo que en el taller, eh, pues esperemos que, que tengamos las herramientas, irlas construyendo para que estas cuestiones importantes, podamos irlas como llevando a un análisis más profundo, donde podamos visualizar también el cómo, ¿no? Eso, <ríe> el cómo sería, que, que sería lo importante de construir acá, ¿no? Alguna alguna posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, gracias Eloisa. Y... ¿Alguien más quiere comentar algo de que escribieron acá, pero no sé si alguien quiera comentar algo de lo que es sobre esto o de las que escribieron? Si no lo hay, Eliana, sí. por el tiempo y para no hacerte estar sentada más y descansar sí, si no hay otro comentario, me gustaría que pudieras este, bueno mencionabas ¿no? que hay algunas actividades, no sé si quisieras este platicarnos qué es lo que sigue de, de actividades, creo que tenías un material muy interesante que querías que, que viéramos, no sé si quieras pasar a, a ese punto. Sí. Ah, sí, sí, está abierto. Sí, es que estaba buscando la página para compartirla, pero bueno, entonces eh, rápidamente para las que no habían estado o los que no habían estado, eh, eh, pues les recomiendo ver la primera sesión, porque entre la primera sesión y esta que viene, pues justo es tratar de tener las bases, ¿no? De tener las bases de dónde, de dónde se parte la propuesta de trabajo metodológico. Entonces, pues, les pediría que vieran, ay, gracias, ¿quién lo está haciendo? Muchas gracias. Entonces, ahí está, ahí, y ya, ya se puso el taller después del módulo para que ustedes los identifiquen bien. Eh, entrando al taller, pues, está la sesión. ¿Quién eres, Tona o Lulu Tona, ¿verdad? Yo no. Ah, Tona. ¿Me bajas así para ver dónde, para que vean la actividad de? Eh, las, la, la sesión, miren, lo que estamos haciendo es la par como el módulo de, de Gabriel, que cada sesión va a durar dos semanas. Eso es este, muy importante tenerlo claro porque ha habido muchas dudas y además, este, pues sí creo, creo que las actividades no, se han, no han quedado claras, pero bueno, para eso también era este espacio. Ahí está Tona ya diciendo cómo está la, la primera sesión, que constó de tres actividades y consta de tres. La, prim, la una fue la videoconferencia que ahí está y que, bueno, les digo, y se hizo la propuesta general y, y de dónde partimos. Y hay otra que era y que ojalá puedan hacer porque es muy importante presentarse. Eh, ahí, bueno, yo le llamo foro. Ahí hay unas preguntas que, que responder en ese foro que todos vamos a poder ver. Y decir dónde están, de qué organización están y qué es para ustedes la comunicación comunitaria. Eso es muy importante porque bueno, ya lo van a ir viendo, ¿no? Pero es muy importante que empecemos por construir también los propios conceptos, ¿no? Eh, eh, colectivamente, porque pues de ahí vamos a ir viendo qué tanto quizá lo que nosotros estamos definiendo como comunicación comunitaria estamos haciendo en nuestro en nuestra práctica y coincide, ¿no? Con lo que queremos. Entonces es, es muy importante si pueden ahí compartir eh, su, su, estas, estas preguntas. Y, y un poco para eh, la parte visual, que espero no les canse a ustedes. Que son, es, <ríe> Eh, la segunda actividad que tenía esta sesión es ver unos videos, eh, hay unos videos, hay unos, hay unos este, sugeridos, pero hay unos que, en la medida de sus posibilidades, o si pueden ver uno y contestar unas preguntas que ahí están, ¿no? También, un poco estos videos es, y los que están sugeridos, básicamente es como plasmar en el tiempo, ¿no? En la historia, cómo ha sido este tipo de, de dominaciones, ¿no? Y cómo pues desde el cine en este caso se ha, se ha plasmado muchísimo no estas formas a lo largo del tiempo de, de diferentes opresiones en diferentes contextos de diferentes maneras pero que es la que es la dominación ¿no? y las, las opresiones entonces bueno ahí están unos videos para que también puedan puedan eh, pues tener ahí contestar unas preguntas y luego ya está la actividad de la sesión 2 que esa vamos a ver en 15 días entonces, para que pues tengan, tienen este tiempo que, que tuve aquí por mi caída, para que ahí están, ahí en la sesión 2, es solo ver esos videos, muchos son muy cortitos, pero está la base me, este, teórica, filosófica, metodológica, epistemológica de en lo que nos vamos a basar, estos autores que justamente, eh, Paulo Freire, no Orlando Franz Borda, eh, eh, Gente que desde la pedagogía, desde la investigación, ¿no? desde la epistemología y metodología han construido formas, formas diferentes de, eh, de, de mirar las realidades de Latinoamérica, ¿no? en su historicidad, en, su, en sus relaciones sociales, políticas de producción. Entonces, son en los que nos vamos a basar. Entonces, ahí están para que los vean y en la sesión que viene vamos a platicar de estos... De estos este, hay una pregunta para que ustedes... Puedan compartir y su reflexión sobre estos autores, sus planteamientos políticos, bueno, ahí vienen, ¿no? Sus planteamientos pues, pedagógicos, metodológicos, políticos, filosóficos y cómo lo podemos relacionar con nuestra práctica. Así lo que, lo que les haya llamado la atención de, así fue un autor, pero, pero eso, ¿no? Como tratar de tener ese diálogo con, con los videos, ¿no? No es tanto de que. Bueno, yo entendí que Pablo Freire dice esto, esto, sino bueno, yo a mí me gusta esto y me sirve o me ayuda o, o me gusta esto de este autor. ¿no? Entonces eso es, esa es la, la las siguientes actividades del taller, de la sesión 2, para ya después pasar pues ya más a lo metodológico, ¿no? Desde nuestra práctica y con los, con las personas que trabajemos. Esas serían las actividades a realizar de aquí al otro jueves, 15 días. Este, si saben y ya han visto, 15, este, cada ocho días hay sesión, hay una con módulo, con el facilitador del módulo y una, y una tenemos del taller. Y en esos 15 días, pues hay ciertas actividades ¿no? que cada quien va, va dejando y cada, cada espacio va a ir dejando. Entonces, ahorita, pues de aquí en 10 días, pueden hacer las, la sesión 12. Y cualquier duda, pues tenemos un, un chat también en el WhatsApp. Porque creo que no se puede, ¿verdad, Tona? En la plataforma. ¿Dudas sí. y todo por el WhatsApp? Sí se puede, se puede, este, pero es más rápido por el WhatsApp. Sí. Ah, sí. bueno. <ríe> sí. Entonces, bueno, eh, si no, eh, me gustaría saber si tiene dudas sobre, sobre la plataforma forma sobre las dinámicas sobre las sesiones o ya se está entendiendo mejor ahí en la plataforma y, y que una cosa son las actividades de los módulos que va a haber y otra del taller sí así o sea cada uno es independiente para que no porque luego creo que por ahí confundieron unas actividades con las del módulo o al revés entonces, bueno, ya identificar dónde se puede encontrar lo del taller y lo del el módulo 1, que es el que está ahorita en camino. Bueno, aquí ya que estamos en el calendario, pues nada más para comentar que, bueno, este es el, está hasta, hasta aquí abajo en todas las sesiones. Este, si le pican aquí, bueno, pues aquí da unos dato, datos generales y acá ya viene la sesión en zoom para, para unirse, ¿no? Entonces, este, aquí están, unos son módulo y otros son taller, módulo uno y así, así está. Y fíjense, bueno, aquí mismo se puede ir al foro de, de opinión para dejar, igual que acá, ¿no? Igual que, que como veíamos en este mismo, es el mismo lugar al que nos manda esto. Este, y miren ahorita el, el texto que nos... Compartió Sofía, pues ya lo tenemos aquí, listo para descargar. Entonces, no. para, para quien lo quiera leer. Qué chido, gracias. No, a ti. Ya que bueno. llegamos, ay, perdón. No, no, no, ¿qué ibas a decir? Porque claro. solo quería ver había una duda y creo que hice está diciendo que no puede entrar a la plataforma. Era eso también lo que quería decir. Okay, este, bueno. eso Algunas de ustedes han mencionado que tenían problemas con la plataforma, que está muy lenta, entonces ahí Tona nos pudiera dar una este, ah, sí, sí. razón. Sí, este, bueno, otra cosa que, que se me olvidó es que había quedado de subir en los videitos explicativos y los empecé a hacer, pero me di cuenta que primero tenía vi que sí había que hacerla más clara la, la, la página y entonces me dediqué a hacer algunos ajustes para hacerla más clara de entrada y creo que ya quedó un poquito más fácil las cosas en, así la presentación entonces sí le voy a hacer los videitos ahora en los días que viene pero ya quedó esa parte creo más más clara de entrada y la otra es que me decía el, el, acá los estos este los informáticos nos echan la mano con la página que que este, que está bueno hay, hay una serie de errores que está causando nuestra página web que está alojada en el mismo hosting entonces está por ejemplo de, por momentos usa el 100% de recursos la página entonces tenemos que darle mantenimiento y contratar otro otro hosting para pasar la, el seminario para allá mientras cerramos la otra y lo vamos a hacer en estos próximos días porque sí, sí, hasta para trabajar en ella es bastante pesado. Entonces, este, por ahorita solo hay que tener un poquito de, de, de paciencia, <risa> perdón, pero este, ya esperamos que en estos días lo, podamos contratar la, el, el otro espacio y, y pasar la página para allá y, y, y todo va a ser más rápido. Bueno, entonces sería eso, esperar la, a que se arregle para los que no pueden entrar o eh, enviamos las actividades a algún correo o no. ¿O, no, o no, no, sí se puede. O sea, lo que pasa es que tarda de repente, tarda en entrar la página. Entonces, este, ahí se está un rato y tarda, no sé, a lo mejor un minuto en entrar, pero sí, sí, sí entra. Ah, bueno, pues es que creo que Loisa comentaba que no. No pasa, no no sé si sea el caso de todos o solo tuyo, Eloisa por si fuera el caso, para que no se sé, atrasara o algo, o mandarlas, las, porque mandó hasta una imagen de que no pasa y se queda así como. Pero bueno, si es esperar un poco, pues está. Les propongo, este, me viento a decir que si están en la página y de repente no se, no se cargan o lo pueden enviar o no pueden ver algo, me manden un mensajito y si no pueden ver la actividad, yo la busco, se las mando por, por mensajito o me mandan su, su, su trabajo y, y ya, no sé, podemos ir adelantando con eso para que no sientan ahí que están espere, espere, espere mucho, ¿no? Les, les puedo proponer eso, que me lo puedan enviar a mí. Y bueno, creo que ya era todo de asuntos y de puntos. Este, no sé si alguien más tenga algo que comentar o, o para cerrar ya, este, Ileana. ¿Ya lo dijiste por hoy? Sí, sí, sí. Pues, no, no hay duda sobre las actividades, las sesiones, la página y así, pues ya, este, por mí ya sería todo y cualquier cosa pues en el WhatsApp o así con Lulu, como dice. ¿Cómo? Bueno, pues ya cerramos, entonces. Me dio mucho gusto verlas, verlos, este, aunque sea un, un ratito el día de hoy, y bueno, pues irnos haciendo esta costumbre de vernos todos los jueves, ¿no? Eh, definitivamente, pues no es lo mismo ver eh, los, los videos o los materiales, indudablemente compartirlo, pues todo se hace mucho más rico. Eh, les voy mandando mensajitos de avisos para mantenerles al tanto cuando ya estén el siguiente video arriba y los siguientes materiales y cualquier duda, pues ahí, ahí estamos para resolver. Pues que estén muy bien, este, que descanses mucho, Eliana, que te recuperes pronto. Gracias, Lulu, gracias. <ríe> gracias, gracias a todos pues nos vemos este, en la siguiente sesión.